lectores, en esta sesión me gustaría que habláramos de un relato de HP Lovecraft que honestamente yo nunca había leído. Estoy hablando de la música de Erich San, o eric San, no sé muy bien cómo se pronuncie este nombre alemán, pero bueno, ¿de qué trata este relato cortito de 10 páginas y medio? Por lo menos eso tiene en la edición que yo tengo. Es sobre un personaje que nos está relatando una vivencia que le ocurrió cuando él era joven. Al principio se nos dice que él está buscando un edificio en donde él vivía cuando era estudiante. Este edificio no tiene la mejor apariencia, no se ve muy bien que digamos, pero pues cuando era joven le ofreció un techo en el cual dormir durante alguna temporada. Lo curioso es que cuando este personaje lo está buscando en el presente, no logra encontrarlo. Va al mismo lugar, recorre los mismos mismos caminos por donde él caminaba cuando era estudiante pero no logra encontrar esta casa y ya cuando entramos de lleno en el rato nos dice que en este lugar conoció un hombre muy curioso que se llama Eric San o Eric San ¿Qué tocaba el violín por las noches? En la tarde, al parecer, trabajaba en un teatro, pero cada vez que llegaba a su habitación por las noches, tocaba el violín de una forma que intriga mucho a nuestro protagonista. Le hace sentir cosas muy extrañas que no sabe explicar muy bien que es en sí lo que le generan. Así que cuando decide ir a buscarlo y conocer a este señor, se da cuenta de algunas cosas muy interesantes, como que el señor es mudo y que dentro de su cuarto hay una ventana que está tapada la ventana le genera mucha intriga al protagonista porque es la única ventana del edificio que tiene una vista al pueblo en donde están viviendo o al área en donde están viviendo porque el edificio está en una colina así que pues la vista de la ventana se ve ver muy bonita por la noche con todas las casitas y su luz prendida, ¿verdad? Pero como está tapada le llama la atención y quiere saber por qué este hombre mudo que toca el violín por las noches vive ahí de esa forma tan desolada porque tiene los papeles de sus partituras tirados por todos lados. A lo largo del relato se nos va contando cómo es la interacción de estos dos y la importancia, la relevancia que tiene esta ventana al final, que yo creo es el aspecto misterioso de todo el relato, esta ventana y qué es lo que el protagonista ve cuando se abre, cuando logra ver a través de ella, eso fue lo que a mí más me dejó intrigado cuando terminé el relato. Este es uno de esos relatos simples que no, no dice mucho, no te da mucha explicación en realidad al final. Pero lo poco que te dice, las dos líneas de descripción que escribe H.P. Lovecraft sobre lo que ve el protagonista a través de la ventana es lo que me dejó pensando. ¿Qué hay más allá? ¿Qué podría ver? ¿Qué existe a través de esa ventana? ¿A qué dimensión nos lleva? ¿Es otra dimensión? No sé. Es lo que me dejó pensando mucho porque como les digo, la descripción en la historia es relativamente escasa, nula, pero lo poco que se dice te deja con ganas de saber más sobre lo que hay a través de la ventana. Y también sobre la relación que tiene la música de Eric con la ventana y que es, no sé, hay una parte en donde se dice que antes de que Eric tocara a comenzar se escucha un ruido que está como que golpeando la ventana. ¿Qué generó ese ruido a través de la ventana? Es un relato que al terminar me dejó... Me dejó pensando por algún rato, eh, lo disfruté bastante como les dije, fue la primera vez que lo leí y pues se los recomiendo. Este relato tiene una cosa muy curiosa, el estilo de escritura de H.P. Lovecraft se le suele criticar porque es muy adjetivizado, utiliza muchos adjetivos, ¿verdad? No sé si la palabra adjetivizado exista, pero eso es algo que se le critica mucho, y que a muchas personas por eso la escritura de H.P. Lovecraft se les hace muy pesada por tantas literalmente descripciones de todo lo que hay dentro de su historia. Este relato no tiene esa cualidad, no hay tantas adjetivizaciones de lo que está sucediendo en la historia, sobre los lugares en donde vive este personaje, pero aún así logra tener todas las características principales de los relatos de H.P. Lovecraft, como que el lugar físico en donde habitan toma una importancia muy relevante. Tenemos a un protagonista solitario que tiene dudas sobre algún tema y también el misterio que nuestro protagonista que tiene dudas tiene que ir a resolver. Así que tiene todo lo esencial de los relatos de H.P. Lovecraft, pero con una escritura que yo creo que es más ligera. Hasta donde yo sé, este relato de la música de Erickson no está relacionado con el ciclo, con los relatos relacionados con Cthulhu, ni tampoco con el ciclo de sus relatos del de mundo onírico. Así que es un relato que por sí solo se puede leer y que tal vez lo puedan disfrutar. Como les digo, tiene los puntos que caracterizan a H.P. Lovecraft y creo que por eso me gustó también bastante, porque... Como no está relacionado hasta donde yo sé con ninguna otra cosa, lo pude disfrutar por lo que era. Por un relato sencillo, tranquilo, pero con un misterio que me dejó con ganas de saber mucho más. Así que, si ustedes ya leyeron este relato, lectores, me gustaría saber cuál es su opinión. Y si no lo han leído, se los recomiendo. Como les dije, es muy cortito, tiene unas 10 o 11 páginas más o menos, dependiendo de en dónde lo busquen. Y estoy seguro de que lo pueden encontrar en internet, así que... Por ahora es todo. Espero que tengan una muy buena semana, que lean un muy, muy buen libro y aquí cerramos la sesión.